Hola compañeros, continuamos con otro vídeo de agradecimiento este es para Frederic Cerdá y bueno, como sabéis por su participación en nuestro crowdfunding y pff, no tenemos muchas cosas más que decir, simplemente darte las gracias y, y nada más. Realmente no tenemos palabras porque esas aportaciones de verdad nos llenan el alma y nos allanan el camino y nos facilitan un montón nuestro trabajo y así vamos a lograr hacer un discazo que todos vosotros veréis pronto. Así que nada, muchas gracias por vuestro apoyo. Que con gente como él conseguiremos muchas cosas.